Se hizo un estudio reciente y dice que la gran mayoría de las informaciones que ofrecen es falsa, son fake o son mentiras. Y que a medida que avance el el, el, los años, va a ser mayor su credibilidad en materia de información. Y eso lo vemos porque el día de ayer, hace dos días, comenzó a circular una, una, una, información? una información sobre el, el, la entrada del coronavirus... A nuestra, a nuestra región, a nuestro país y sobre todo, acusando de que unos eh, un ciudadanos chino de 35 años de edad, junto con su esposa chilena y que provenían de Francia, unos cinco personas eh, eh, habían entrado al país con síntomas de el, eh, infección del de coronavirus eh, para primero les voy a hablar lo que son los protocolos de, en este tipo de, de, de afección lo primero es que ni China ni la provincia de Wuhan deja salir ningún ciudadano, ningún ciudadano, sin antes pasar por lo que se llama un periodo de observación, que es el periodo de incubación que hasta ahora se sabe del virus. Y luego de esto, de hacer todo eh, ese, ese trato de aislamiento, se, eh, es dado de alta y mandado hacia su región o donde él, él pretende realizar un viaje. Primero ese protocolo y segundo, el, protoc el segundo protocolo es el que lo recibe, el que lo recibe ac acata su protocolo de esa persona que viene de esa región, proveniente de esa región, que está en, en, en alerta, en la alerta de, de, de epidemia, alerta de pandemia, de pandemia no, de epidemia o de brotes y hace lo, lo propio. En su sistema de salud que ya tenemos nosotros varios hospitales que tienen un sistema de aislamiento especial para este tipo de situación que estamos viviendo actualmente. En el día de ayer se corrió la boca que en el, en el hospital eh, Ramón de Lara, que es el hospital militar de la Fuerza Aérea, eh, que está en San Isidro, eh, que habían ingresado cinco personas con síntomas del coronavirus. No es verdad están en aislamiento por, la, por el seguimiento epidemiológico que les estoy explicando. No porque presenten síntomas o no. No presenten síntomas porque no presentan síntomas de, eh, de ningún proceso ni, ni, ni influenza, ni viral, ni nada de eso. Simplemente acotando un protocolo que ya fue explicado el día de ayer por el director de ese centro que eh, nosotros sabemos y lo conocemos bastante bien. Y... Por lo tanto, necesitamos que con esto entendamos que no podemos seguir eh, emitiendo eh, noticias de ese, que no sean reales, que no sea verdad. Porque el día que, que suceda la que verdad... No puede llevar a, llevar a la nadie va a creer. Exactamente. Y a la, fal la falta de información es... es... Es una cosa que, que cuando realmente. O una de, información mala, cuando porque cuando tú no estás informado, está bien. Entonces, cuando Pero, salgan o sea, las reales informaciones oficiales, la gente no, no va lo a va a creer. Porque se ha creado una, una, una situación de, de, de, de incredulidad. Claro. También. Los viajeros permanecen en la unidad de aislamiento en el hospital Ramón de Lara. Ayer no presentaban ningún tipo de síntomas. El director del hospital, eh, Ramón de, la, de Ramón de Lara, es el de la Fuerza Aérea, el coronel Ramón H. Artile, confirmó que eh, cinco extranjeros, incluyendo una nacionalidad china, que arribaron en el territorio nacional están, eh, de esta semana por los aeropuertos de las Américas y Punta Cana, están en observación desde ayer en la unidad de aislamiento habilitado en este centro, como le estaba explicando. Por un Entonces, asunto preventivo, es, un, es un asunto protocolar que se debe hacer que nosotros deberíamos detenerlo prácticamente, si tuviéramos hospitales en los, en los, en los aeropuertos, eh, eh, lo, lo hiciéramos ahí mismo, o sea, no, no entraran en el territorio nacional si no se hiciera el aislamiento ahí mismo, pero lo tenemos eh, en nuestros ¿cómo se llama esto? En algunos hospitales, está Marcelino Vélez, hasta ahora está Ramón de Lara, o sea, eh, para aislar, para... Eh, Ve, trae ve esos eh, individuos, esas personas que vienen con síntomas o no de esas áreas. Oigan, síntomas o no de esas áreas. Y lamentablemente que siempre esa información sale desde, los, desde el centro donde, donde están los pacientes. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado y sabemos que en Ramón de Lara y los hospitales militares, eso es muy delicado. En lo que hemos estado... En esos hospitales, yo he hecho dos especialidades en hospitales militares, yo sé cómo se manejan los hospitales militares. Así es, miren, esa es una situación tan delicada que la población debe mantenerse alerta, pero solamente escuchando las orientaciones oficiales. Por ejemplo, claro. cuando tenemos un fenómeno natural, llámese un terremoto, un, un ciclón que está por afectarnos, saben que hay una institución un organismo que es el COE, que es el organismo oficial de suministrar y dar las informaciones correctas, a las cuales la población debe acogerse a sí misma, las Nuestras autoridades del Ministerio de Salud Pública Son las son los organismos oficiales De emitir informaciones De los cuales nosotros debemos como tal pues Llevarnos al pie de la letra de esas informaciones Así que eh, Hay que de, de dejar de seguir Alarmando a la población Claro está tomando las precauciones del lugar Y usted mismo no ¿Eh? reproduzca Ni tampoco reenvíe ese tipo de información sí. Porque eso es lo que hace crear claro. incertidumbre y preocupación en la población Mire, en otro orden eh, Ustedes Amigos televidentes, me han oído decir a nosotros que nosotros vivimos en el circo más grande del mundo, que el es Sole. la República Dominicana, porque no creo que haya un circo que se haya presentado en cualquier escenario del mundo que que, tenga, que sea más grande que esto. No, y que, y que cambie de espectáculo semanal. ¿Y por qué yo sigo ah, ratificando tacho. esto? Miren, en las elecciones que se realizan en República Dominicana, por ejemplo, si son elecciones... Eh, para elegir el presidente de la república pues elige el presidente un vicepresidente, a los alcaldes se elige un alcalde, el, el vice que es quien lo va a sustituir en cualquier situación que se dé eh, sea de muerte o, o que sea pues me hay, hay quien le sustituya los regidores tienen un suplente los vocales tienen en la zona donde hay juntas municipales, se eligen también quien lo sustituya por cualquier situación que se da resulta que uno de los organismos, una de las instituciones que son parte del Estado Dominicano, como es el Congreso Nacional, que está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que, tiene, que son quienes hacen las leyes en este país. Y es donde entra el dicho que dice que quien hace la ley hace la trampa. Y es por eso que le dejan esa brechita cuando hay una situación eh, de dificultad para que se pueda hacer cualquier cosa. ¿Por qué yo hago esta introducción y digo esto? Recientemente, saben que murió un diputado de esta zona, eh, bueno, de, de, en Santo Domingo, perteneciente al Partido Liberal Reformista. Pero este diputado fue electo, tengo entendido, por el movimiento eh, Moda. Entonces ha creado esa fricción, ese conflicto entre el Partido Liberal Reformista y el movimiento. Entonces eso se quedó, se quedó en el aire cuando se llevó la, la enmienda de quién va a sustituir a este diputado que debe ser, va a la sustituido en la Cámara de Diputados, Sucurún, porque falleció. De, eh, parece algo eh, increíble, por decirlo de alguna manera, que la Cámara de Diputados se supone que tiene un protocolo de qué hacer en ese sentido, en ese momento cuando se dan este tipo de situaciones, en la Cámara de Diputados y o oh, senadores, por ejemplo. ¿Ustedes saben por qué? Es una percepción y una opinión, un análisis que yo he hecho. ¿Por qué, por ejemplo, eh, cuando muere un diputado, y vayas a la historia, históricamente, ¿qué ha pasado con el sustituto de ese diputado que por muerto, por razón que sea, debe ser sustituido? ¿O es sustituido por la esposa, por un hermano, por poner, su es, hijo. Una, es su herencia es una herencia Ahí voy, es precisamente Porque los diputados Como son electos por el voto popular Miembros por los partidos políticos Eso es como, como se hace una inversión se ah, hace un es una gasto herencia. para usted llegar hasta ahí Se oh. supone que como es una herencia entonces Ven eso como una herencia oh. De manera que si soy yo, Dios me libre de mal Lo lógico es que me sustituya a mi esposa, un hijo o un hermano Para que esa herencia pueda pasar Y se puedan seguir beneficiando eso digo yo porque cuál es la razón, cuál es la razón para que no se tenga identificado inmediatamente suceda una situación como esa, de quién va a sustituir a ese diputado que por razones de muerte debe ser ocupado por otra persona en el curul. Dígame uno, una situación que se haya dado en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, de un miembro que haya muerto y que no haya sido sustituido por un pariente muy, pero muy cercano, de manera que pueda no te beneficiarse te de esa herencia ¿No te acuerdas cuando, cuando murió Juancito Espor? Sí, no hay otra razón ¿No, no, no te acuerdas? Ah, ¿A claro, quién pusieron? Ah, ¿Y a Darío Gómez? El, ah, de Rodríguez. ¿Y a quién pusieron? Claro, su ah, esposa Entonces, dígame otra razón que no sea esa es que se ha visto esto como una herencia sí porque ¿Por qué si existe un vicepresidente un vicealcaldesa, un vicealcaldesa, como usted quiera llamarle eh, ahí... o, un, o un suplente a regidor ¿Por qué no existe un suplente a diputado? No. ¿Por qué porque aquí se elige a cualquiera como diputado para que sea miembro? Sí. Entonces, no, no hay que cumplir con nada Más que no. con ser mayor de edad Y haber vivido un tiempo vale significativo en, en la ciudad, en la zona a la, que, a la que va a representar Entonces, así como cumpliendo con esas condiciones ¿Por qué no existe también un reglamento que te diga ¿Quién? Que debe existir un vice diputado o un suplente diputado un suplente. en el caso de que fallezca. ¿Por qué no existe eso? Precisamente por lo que acabamos de decir. Una herencia. Porque eso es visto como una herencia. <coughs> una herencia donde usted se fajó, invirtió eh, eh, tiempo, que dinero. Que es la compañía de Entonces, eso, su, su si, compañía. Si usted va y fallece, ¡oh! No se la podemos dar a un vice eh, que a no un invirtió un peso. Exactamente, que eligió el partido en momentos de campaña, ¡oh! No. Entonces, eso es una herencia. Esa es la única razón que puede explicar que si fallece un diputado, que si fallece un senador, no se le pueda eh, sustituir por una persona que tal vez que tenga las condiciones, que pudo haber sido también electo por el voto popular, sino tiene que ser un pariente cercano para que pueda beneficiarse de esa herencia. Yo entiendo que esa es la razón por la que hay que colocar un familiar. Vamos a la pausa y al regreso, pues seguimos con este contacto diario en el día de hoy, que es viernes 7 de febrero del año 2020. No le cambie que en breve regresamos.